conocen no no pueden desconocen su identidad su historia su familia entonces este eso soy Adrián Horton y, eh, y uno yo a propósito lo digo eso de hace bastante tiempo porque lo escuché en alguna de las de las de las rondas de los jueves uh -huh. que hemos ido con Mariana uh -huh. en los primeros años del gobierno de Macri que ya habían desastre claro. eso y entonces alguien dijo yo yo sé quién soy por el tal cual. y tal cosa. Se dije, bueno, dije, bueno, por una cuestión de identidad, la gente se tiene que presentar si yo soy tal. Muy y bien. El, aparte el, el hecho de ser es este, es hermoso cuando sabes quién sos. Totalmente, sí, sí, porque ser quien es uno no es eh, algo individual, es algo colectivo, es, es la familia, es la historia, es la vida, es el barrio, es un montón de cosas que, que nos han hecho los amigos, este, que nos han hecho lo que somos. Así que... Y, y lo que vamos a seguir siendo. Y además porque, eh, como vos dijiste, es una cuestión comunitaria, pero también te liga al, al amor de, de la familia, ¿sí? es decir, de los vecinos que te conocen, de los parientes, y demás que te sí. miran a la cara, que saben que sos, que se ríen contigo. Hay un montón. Debe ser este, bastante complicado, por decirlo de alguna forma, la vida de aquellos que tienen su, su vida, digamos, tienen una identidad que fue tomada por asalto directamente, sí, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, totalmente. Eh, totalmente. ¿Cómo ha sido la experiencia? Vos has conocido gente que ha recuperado sí. la identidad y, digamos, es un proceso largo sí, y complejo, es proceso, ¿no es cierto? Claro, largo, complejo, este, y que muchas veces, o la gran mayoría de las veces, no, muchas veces, sí. este, empieza con la negación de eso, ¿no? Porque Más bien. Este, uno desde desde su desde su vida, acá, desde, ahí ahí va, desde el, el recorrido de sus infancias, etcétera, etcétera, no, no cree, no, no no se hace el lugar para pensar que esa no es su familia, ¿no? O que diga, ¿cómo esa persona que me llevaba a la, a la, a la cancha y que me acariciaba? Exactamente. ¿Cómo puede ser que haya matado a mis padres o que sea cómplice de eso? O mínimamente que nunca me haya contado la verdad. Claro. Eh, creo que les, les ha sido hasta por ahí un poco más sencillo a aquellos que no recibieron ese amor de claro. familiar y que sí han sido... Este, maltratados por sus familias, por sus padres o por su padre, fundamentalmente. Este, pero claro que es un proceso eh, doloroso de, de búsqueda, pero creo que en todos los casos, por lo menos en todos los que conozco, ha sido un proceso este, hacia la paz, hacia la tranquilidad, hacia la felicidad, o sea, no. No me ha tocado, por lo menos, este, conocer algún caso en que haya sido negativo. Uh, ¿qué, ¿Por qué? ¿Ahora me pasa todo esto? No, la verdad que no. Eh, tu experiencia familiar, sí. ¿cuál ha sido? Si, la, si, se, sí. si cabe que la cuentes. Sí. Eh, bueno, yo tengo desaparecido a mi hermano, Miguel Ángel, que se lo llevaron el 30 de junio del año 77 de su casa, este, él ya vivía con su compañera, con Noemí, que estaba embarazada de Ariel, de mi sobrino. Este, justamente ayer, eh, Ariel nos invitó, fuimos a, a casa de Ariel a comer este, unas hamburguesas, que es la casa donde, de donde lo, se lo llevaron a Miguel. Este, así que dentro de, de lo, lo, lo conmovedor de esta fecha, sí. este, pude estar... Parado ayer en el, en el piso de la habitación de donde estaba durmiendo Miguel con Noemí. Este, que ahora Ariel tiene armado todo un taller de, de miniaturas y de y pinta Mirá. miniaturas, esas cosas, este, justo en esa habitación. ¿Qué localidad? Eh, en Caseros. Ah, en Caseros. En Caseros, sí, en Caseros. Eh, Miguel vivía con Noemí en Caseros y con los dos hijos de Noemí, con este, Natalia y Emilio que son apenas mayores que yo, uno o dos años más grandes. ¿Vos qué edad tenías cuando sucedió eso? Siempre, ¿sabes qué? Estás? Pues la pregunta que me hacen siempre y la negación, no, pero me sí, sabe como 7, 7, 8, una bien. cosa por ahí. Por ahí. Sí, sí, sí. estaba en la, en la escuela primaria, en los primeros años de la escuela primaria, me acuerdo porque, este, y aparte haciendo la cuenta sería fácil, pero esas cosas que no, no, no, no puedo relacionar esta historia con la matemática, no sé. Este, pero la última vez que estuvo Miguel en casa, acá en Morris, eh, me llevó a la escuela, me llevó a la escuela en bici esa vez, así que ya estaba en la primaria yo. así siete años, haber he tenido, claro. ocho como mucho, claro. eh, más siete, pensándolo. Y, y bueno, este, le golpearon esa madrugada, cuatro y media de la mañana, la, la puerta, golpearon, este, y tanto él como Noemí pensaron que era, eh, Miguel era ferroviario, ¿sí? este, como mi papá, estaba en la carrera, lo que se llamaba este, foguista el ah, ayudante de conductor mi viejo era conductor, era maquinista y Miguel estaba estudiando estaba haciendo carrera para ser maquinista era foguista, era el ayudante del conductor y en, en, siempre lo cuento esto y lo escribo en el ferrocarril este, ahí, había no sé si existirá todavía o con la tecnología no creo que exista sí. este, una institución que era el llamador, ¿viste? No había teléfono, no había celulares obviamente en 77 claro. y no todas las casas tenían teléfono. Este, entonces estaba esta figura del llamador que era un flaco que iba este, casa por casa avisándole a algún compañero que tenía que tomar servicio porque otro compañero había presentado Exacto. parte de enfermo y ellos pensaron que, pensaron que era, que eso. era eso porque era una situación habitual que a la madrugada te avisaran que tenías que ir a tomar servicio y así se levantó Miguel este, pensando eso y, y no se, se, esa noche lo secuestraron eh, nosotros siempre decimos que por suerte lo secuestraron solo a él y no se llevaron ni a Natalia ni a Emilio, que eran chicos, tendrían 10 años más o menos, una cosa así. Este, ni a Noemí que estaba embarazada. ¿sí? Ariel nació el 16 de noviembre de ese año, el 77, o sea que no conoció a su papá. Y, de y después es todo, es todo, un, es, es todo un, un proceso de, de convertir esa situación en otra cosa. Sí. Perdón. La situación, esa no se puede convertir en otra cosa. Es el sentimiento de uno, eh, cómo hace para, para salir adelante y para, para sí. volcarlo hacia la vida, ¿no es cierto? Sí, bueno, a ver, este yo era un niño, así que este mis padres trataron de la medida de lo posible que mi vida siguiera siendo una vida normal. Más bien. este Pero sin embargo, este, hubo una revolución en mi casa, ¿no? Este, Me todo el mundo... Este, vos notaste sino, que habían que pasaban sí, cosas, que habían determinado estado de sí, ánimo y demás, sí, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto. Aparte, este, eh, los domingos nos juntábamos siempre en casa y venían a comer todos mis hermanos, que, que ya creo que Ricardo, el más chico, todavía vivía en casa. Eh, soy el cuarto de cuatro varones, pero el cuarto, muy relegadamente cuarto. El, el más chico de ellos me lleva 16 años, Ricardo. Ah. Este, y ellos tres son, son tres muy seguiditos. Es más, Ricardo y Miguel son del mismo año, del 53. Este, Ricardo de diciembre... Ellos tienen más vínculo... Claro, e etario, eran, exactamente, exactamente. Y Arturo, un par de años más grande que ellos. Del 51, si mal no me acuerdo. Este, entonces, eh, eso lo supe después. Parece que mi viejo en un momento lo mandó a Ricardo... Este, a que fuera hasta caseros a la casa de Noemí porque no supimos en ese momento que había pasado claro. a la casa de Noemí Miguel este, y cuando volvió, me, me, hizo, me lo acuerdo yo estaba este, jugando en el piso, ahí en, en la cocina que era como el único ambiente de la casa este, y me acuerdo cuando entró, el momento en que entró Ricardo de vuelta con Graciela y se miró con mi viejo y le hizo así un no con la cabeza como que Entiendo que sospechaban que estaba pasando eso, pero no lo tenían confirmado y ese fue el momento donde digamos la familia supo todo lo que estaba pasando. A partir de eso, bueno, este, recontactarse con Noemí, acompañarla, empezaron las, las denuncias, este, los sabios corpus... este mandarle carta este, a Pío Lagi, mandarle carta a Videla, mandarle carta a los jueces, mandarle carta a todo el mundo, este, buscando a mi hermano o ellos buscando a, a, a su hijo. Este, mi papá falleció en el 81 este, y, y mi mamá como que heredó toda esa lucha. Yo me acuerdo, claro. igual siendo chico esto de quedarme en la casa de algún tío ¿sí? porque mi vieja por ahí volvía a cualquier hora porque iba a una reunión en José León Suárez la iglesia, o haber ido mismo atrás a un cuartito que había en esa iglesia que está abajo del puente de José sí. León Suárez esa iglesia grande a sí. este, un cuartito donde se juntaban los familiares para hacer, sacar una solicitada este, o mi vieja se iba o por ahí iba este, a la plaza y, y esperarla que volviera no. en la casa de mis tíos o acompañarla miles de veces, este, estar con ella en la Plaza de Mayo, sí. o sea, eh, una infancia distinta por ahí, ¿sí? Pero lo que sí le agradezco a mi vieja que siempre trató que fuera la infancia más normal y más este, parecida al resto de, de, cuando, de los niños. Cuando termina la dictadura vos sí. qué edad tenías y yo empecé el secundario te estoy en el con los números no, matemáticos no, me, me rompes con eso pero esa la sé yo porque a mí él personalmente como persona me interesa ¿Eh? entonces por una cuestión de amabilidad ¿Eh? él viene, se sienta acá y son cosas de familia y ¿Eh? como él dice, también ¿Eh? son cosas que hay una parte mía yo sí, sí, quiero saber Totalmente. Eh, yo empecé el secundario en la escuela, en la técnica, en la técnica 2, acá en la República del Perú, cuando todavía no era ni, ni técnica 2 ni República del Perú, porque era el EDET número 5 y no tenía nombre, este en el 83. Así que el, el último año de la dictadura, digamos, ¿no? Este, La pregunta y, viene sí. porque cuando uno es adolescente, viste que por lo común es medio como vergonzoso. Bueno. Y el tema por ahí no se podía tocar y por bueno. ahí, por ahí no sabía. Yo no. Tus, los amigos de uno. Eh, ¿Cómo, cómo se Yo me reencontré con los amigos del secundario, cuando, del, perdón, del primario, este, cuando apareció Facebook y todas estas cosas de las redes sociales hace muchos años atrás y a mis compañeros de la primaria este, nunca jamás ninguno supo salvo lo uno lo que me había pasado en la primaria sí, este, creo. nunca jamás este, se mencionó ese tema ni que venían mis amiguitos a, a casa ni yo iba a la casa de ellos pero un tema con y qué te que no, dijeron y no se podían espantaron, creerlo claro espantaron. claro no, era claro. una cosa que no lo podían creer claro. en el secundario por ahí ya este, se podía ir un poco más no sé si por este eh, la, la, la, el, el, el contexto y eso de, de, de hecho ¿Pero este, te trajo algo de, re, de, de reconfortar? Sí, hablar, ¿no? sí. El hecho de que sí, cuando se empezó contar. a ser público, sí, todo supuesto. esto. Mira, yo me acuerdo en el 85, que estaba en tercer año, este, y tenía un profesor de, no sé cómo se llama, instrucción cívica, educación cívica, sí, que, ¿no? que ha ido cambiado sí. este, varias veces el nombre, este, el sapo Ascúa, eh, que era un tipo que este, lo conocíamos como... A ver, un tipo de derecha, un tipo claro. liberal. Este, o un conservador. Un conservador. Bueno. Un conservador, un conservador. Un conservador. Este, pero el tipo, un fenómeno, eh, vino un día a, a, a clases y de la nada saca, empieza a leer, empieza a leer el nunca más. Empieza a leer, ¿viste? Bien. Eh, Bien, mi tipo. Tremendo. Bueno, en es, eh, ahí yo en ese momento sí me quebré, me puse a llorar, este, me quedé ahí o, cabeza abajo, visto una cosa así. Mi compañero más cercano, que había sido sí compañero en la primaria y con el que teníamos una relación ya de muchos años, él estaba al tanto, él, él le contó ¿no? al, al profesor. Este, después de la clase el tipo se quedó charlando conmigo. La, la verdad que fantástico. A partir de ahí, este, entablamos una relación. Excelente, el tipo me, él, él me prestó la naranja mecánica para leer, por ejemplo. Mirá vos, sí. este, Así que también también sí, sí, sí, o sea, sí. El tipo... no, no, no, nos hizo ver de Wall, ¿viste que en esa época vos decías ahora. No era ya, ese ¿sabes? loco no pero era conservador, no, no, entonces, no, no, vaya no, a saber, no, tenía una igual, cuestión tendría, cultural de su igual, familia por igual. ahí. Pero un fenómeno, un fenómeno, me hizo leer a Truman Capote también, de eso ah, sí, bueno. bueno, este, pero no, no, este eh, la, la la, la, la primaria fue una época de silencio y la secundaria una época de empezar a, a hablar quizás no, e, en primer año y estos años y estos años que se viven y estos años que se viven este a, a mí siempre eh, me gusta eh, que, que se hable que se muestre que, se, que, que las cosas pasen eh, los últimos años, yo soy docente ahora en, la, en esta escuela, en la, en la técnica este, los últimos años me, me, me tocó este, dar el discurso, se dice, no sé qué de, de, de, para el 24 de marzo este, y, y este año estuvo buenísimo porque el, un par de días antes uno de los chicos de séptimo, el último año me dice, profe, sé que voy a voy a hablar del contexto histórico antes de, de, o durante el acto este, porque una profesora me dijo que este, si, si quería hacerlo y yo la verdad que sí quiero hacerlo o él le pidió a la profesora, no sé qué y sé que terminó leyendo párrafos de este, la carta de la carta abierta de Rodolfo Walsh ¡Oh! ¿Viste? que es algo que, si bien yo doy materias relacionadas con la química industrial y esas cosas, este están súper relacionadas porque habla de la inflación, habla de los puestos de trabajo que se cayeron, habla de la otra parte que, que no es, no fue solo esa dictadura militar, este asesina, ya sea, este, de, de, de todo lo que siempre mencionamos, de, de la complicidad civil, de, de, del desastre económico, del desbarajuste este, que, que quedó a nivel industrial, a nivel laboral. Este, y la verdad estuvo buenísimo, que un pibe se cope, se anime. Etc. Yo recuerdo, tendría, cuando llegué acá tendría 17, 16, 17 años. Y me acuerdo que económicamente era una época espantosa. Sí, sí. Eh, mi papá era abogado y ah, entonces yo empecé a, a trabajar con él en el estudio. Y cuento un detalle, porque hay gente que insiste en que era una buena época. Ah, Vos ibas a la oficina de mandamientos ah, del Poder Judicial ah, de Morón. Y en la época de la dictadura no había una manzana de todo el partido de Morón que no tuviera una, una banderita de que ahí iba a haber un embargo. Ah, mirá. Era un desastre. Mirá, mirá. Cuando cerró, claro, la, sí, cuando sí, cerró sí. La, la fábrica, ¿cómo se llama? La que está ahí en Morón. Eh, ah, se me fue Recalar, el nombre la No, que después, la que está ahí cerca de Envergar al 200. Que después se hizo un. ¿La CIDEC? No. no. ¿Cuál es? Bueno, bueno, una, una fábrica, gran fábrica. Sí, en, sí. Eso, en el barrio, nosotros teníamos una farmacia en Vergara al 202. Ah. Eso fue como si hubieran detonado claro, una bomba. Claro. Pero. Eh, parecía la, la media social y económica claro. una degradación tremendo hambre, hambre sí. real necesidades de sí. la gente eh, no tenían plata para pagar los medicamentos no. te pagaban con lo que tenían con huevo, con arroz, con cachina con sí, cualquier sí, cosa sí, sí, sí, sí. Este, y vos decís, no sé de dónde hay gente que dice que se la pasaba bien sí. Habrá ¿Qué? sido alguno ah, que la pasó bien. Claro, sí, alguno sí, que la sí, pasa sí, sí, bien, sí, pero sí, después había un, había un dolor esparcido tremendo. Sí, sí tremendo. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, ya que mencionaste a, a, a tu papá, mm. este tenemos, y que hoy justo está cruzando unos mensajes unos amigos también uruguayos. <risa> este, bueno, esta esta remera es de los, de la Asociación de Detenidos sí, de, ah, de, claro, del Uruguay. Sí. Este, y bueno. Y el, el día que este, nos vimos hace muchos años acá, más ahí cerca de la estación, más cerca de Jaureche, que nos este, que nos presentamos, en el momento que yo hablé, dije algo, no me acuerdo qué me había sido la mano. Ah, leí algo, sí. leí algo este, en uno de los primeros actos que se hicieron acá, cuando con Odila se empezó a trabajar sí. el tema de derechos humanos más fuertemente mm. en Urga, de paso... Este, eh, Saludo la memoria de Odila Por y, y le agradezco porque creo que es la uno, para nosotros la uno. Y este bueno, y cuando leí algo de eso dice, sabes que me hiciste acordar y me dijiste, me hablaste de tu papá, yo se lo comenté, que era uruguayo, se lo comenté a mis amigos, y me bueno, dije, oh, este, claro, mm -hmm. sí, este el papá de él nos ayudó con documentación a mis viejos cuando tenían que hacer documentación para acá, para este, esta, establecerse en Argentina y todo eso, así que. Mi viejo, ¿sí él, él no, él este en el este, cuando llega acá lo expulsan de Uruguay claro, claro. y eh, el doctor Octavio Carcen, que, que creo que ya no está, ah, le facilitó su estudio jurídico en Diagonal Norte y Suipacha. Ah, en ese estudio yo lo conocí a él, que fue uno de los fundadores del CELS, claro. eh, al doctor Miñones claro. también, eh, a Marcelo Parrilli claro. también claro. y a otros tantos que eran, claro. eran jovencitos, claro, claro, sí, pero sí. vos no sabías no conocías la nacionalidad claro, porque claro. entraban a ese consultorio eh, de abogados y todos de, de, contaban historias tremendas claro, sí, sí, sí, tremendas claro. no este y, eh, y mi viejo siempre me decía no es muy importante decir cosas claro. me dice más que se hagan decir cosas claro. marcar cosas claro. y, y demás y, este, y bueno, y después toda la uruguayada que estaba acá sí. en Hurlingham vino porque primero llegamos nosotros, claro, después claro. dijo, es un, capital, haciendo, claro. es un buen lugar para esconderse. Claro, sí, ¿qué te parece? Y luego Hurlingham nos atendió sí. de primera sí. a todos los uruguayos sí, acá. Sí, sí. Así que por eso muchos nos hemos quedado acá. Totalmente. Como, como si fuera la familia, Juan Milán está claro. viviendo acá, bueno así que sí, sí hay, hay, hay unos cuantos. Hay unos cuantos dando así que, ¿Te sigue usando el básquet? Sí, sí, el básquet sí. Este, <risa> y, y, y si me sigue gustar más que gustarme me gusta la uruguay Soy este fanático de eso. Está pero es este, una enfermedad que no se puede curar. Este, pero sí, sí, el básquet sí, sí, sí. Mis hijos hasta el año pasado estuvo jugando uno de ellos. Ahora está un poco más este, retirado. Pero estamos ahí, estamos ahí. Entonces, el en, básquet en es el lindo. DF, ¿sí? eh, la, la vida es linda. Eh, no dejar de luchar es más no, lindo por supuesto, todavía por supuesto este, sí. así que yo te agradezco no, este, personalmente arriba. que estés acá no, la en este momento no al revés no. Eh, uno una, una a veces a... no sabe sí. qué, qué decir porque ah. nosotros en mi familia la sacamos barata sí claro claro ¿Entendés? y bueno yo, yo digo este, por suerte yo solo mi hermano y, y y noemí ariel emilio natalia quedaron este, esas falsos consuelos o, o no sé qué no claro. y, y, y en relación a eso de, digo algo que, que siempre trato de, de, de remarcarlo no este yo preferiría no estar sentado acá más bien sí preferiría este no tener ningún tipo de referencia y sí ser un militante más este por el tema pero este eso no hay nada que me haga especial este digamos sufrí un castigo nada más no no este, preferiría no, no tener que charlar de estos temas este, como en primera persona yo digo que la mejor forma de, de yo digo a mí me cuesta eh, pensar que no están vivos Sí, ¿En qué claro. sentido? Bueno, entonces sí. yo digo, eh, comparto los valores con ellos, sí, sí, claro. con todos ellos, en este gran barrio latinoamericano sí. donde nadie puede sí. ni de ninguna forma sugerir una competencia de quién fue el que más sí, sufrió. Tal cual. Es, es como un barrio donde de noche se escuchan ruidos sí, y totalmente. gritos y patadas sí. en cualquier parte sí, de América sí, sí, Latina. Sí. Este Y entonces uno tiene que... Reconvertir eso, es decir, los tipos quieren que tenga miedo, o que tenga odio, o que eh, se me estruje el corazón. tal cual. Y uno dice, este como dijo alguien en Uruguay, mirá, yo con amor todo. Tal cual, sí, ¿entendés? sí. Y sin amor me quedo acá. Siempre frenado. desde la alegría, siempre desde el amor, siempre desde, desde celebrarlos a, a los 30.000, este, desde celebrar la vida de ellos, desde celebrar la vida nuestra, este... Pero bueno, eso lo ves todos los 24, que es un momento de, de, de, de recordar algo malo, algo nefasto que pasó en la Argentina, en nuestro país, en nuestra patria, este, y se vive como una fiesta. Se vive por, Hay que vivir por, como una fiesta porque ellos querían cosas fantásticas, que es una patria igualitaria, tal cual, tal cual. que es una patria para todos, eh, el, sobre la vivienda, sobre el trabajo, sobre la educación, sobre la salud, lo mejor de la vida querían tal para tal todos tal. nosotros. Tal entonces, este, no hay nada por qué estar triste. sino Totalmente. Decir, está, uno tendría que estar triste si, si dijera voy a abandonar eh, esos valores. Sí, sí, sí. Entonces ahí sí, sí, sí, ponete igual, mal porque igual, te vienen tus sí, peores igual. años. Pero si no, decís, bueno, me toca a mí. Y lo que, lo que también este, creo que tenemos que seguir estando juntos, que divididos nos ganan siempre. Ah. Y, y lamentablemente tenemos muchas divisiones este, entre los... Verde claro y verde oscurito y verde limón y verde no sé cuánto, entonces este, eso es algo que nos hace daño y, y no, a mí no me gusta, no lo comparto y, sí. y, y llamo a eso, que estemos todos del mismo lado, pues somos un mismo lado. ¿Está? Sí, agarrala. Sí, no, agarrala, llévatela. No hay problema, llévatela. Eh, escuché una, en, en las reflexiones Del otro lado del charco Escuché algo que decía Que la unanimidad Es enemiga de la diversidad La unanimidad es enemiga de la diversidad La diversidad es la riqueza Totalmente. que nosotros tenemos Todas esas gamas que vos Totalmente. dijiste de verde Son nuestra riqueza Totalmente. Que ellos no lo tienen Exacto. la derecha sí. La derecha sí, es sí. una sola, es amarga sí, Es sí, agresiva sí. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos diversidad y es esa riqueza Exactamente vamos Entonces, a ver eh, Hay que recordarle a algunos compañeros sí. Que no se puede ser unánime Todos no podemos seguir Lo mismo exactamente Porque El, tenemos una riqueza algo. Esa es nuestra fuerza Totalmente. La diversidad Ahí va. No la unanimidad. Ahí va. No puede existir unanimidad. Si no elegiste como yo le dije a uno, ah. imagínate que acá vos ves estos cuadros que están atrás y sí. son 63 cuadros diferentes. Imagínate ah. que te invitan a una galería a ver sí. 64, 63 ah. cuadros iguales. Claro. Sí, sí, vos sí. te das vuelta y te vas. Sí, sí, sí. Puedes decir, el segundo, no el tercero te fuiste." Pues sí. Claro, tenés razón. segundo, el tercer ves <ríe> si tiene algo diferente, pero no es exactamente igual al otro y me dice exactamente igual como una igual. copia. La diversidad, yo creo que es, es nuestra, nuestra riqueza y que eso es Vamos. inapelable. Seguramente. Estaría bueno. Seguramente. Él, el señor se llama Horton y él sabe quién es. Y como hablamos, eso es algo muy importante. Muchas gracias. Gracias por estar a usted, acá. Marcelo. Vamos no. arriba. Por favor. La verdad. Vamos arriba. Vamos arriba, Listo. Que esté muy bien. Pues, pasamos. Señores, seguimos con otra cosa y ya volvemos. Ahí están los cuadros. Excelente. Muy bueno. Ah, van pasando los cuadros van también. ¿sí? Cuadro. Ah, muy bueno. Muy bueno.